Three, two, one. No, no, no, no. Oh. Yeah. Mm -hmm. Junior R.S. de Sample. Sample. This, this. No, no, no, no. No pienso cambiar de nada, sigo bien loco con toda mi bandera Tengo la vida callejera con todos mis homies El tiempo ha cambiado, han sido sanado las heridas Yo sigo en la esquina fumando maría Estamos preparando de la cannabis activas Yo sigo con mis rimas Está jodiendo el policía Debo ser bien honesto No voy a cambiar eso de andar Fresa neta güey, que no se me da La vivo como quiero Zapado del cerebro La vivo como quiero Otra vez voy a ponchar, armate unos botes Traigo ganas de pistear Sigo siendo como en mi house No he parado de crear Estoy listo para tirar Ni cuánto tiempo tengo Para disfrutar Esta fiesta no se acaba Es motivo para festejar Voy a soñar que pronto La abeja negra de la familia Subirá a la cima Perdón jefecita, por esta vida llena de lo que era Junior RS Voy a ser presente mi nombre, sigo siendo de mi rima Si no me conoce, no me quiera sorrilla Tú un dices yo no me va a venir a asustar Estamos más firmes que nunca, ya somos libres de rapear Muchos quieren que cambie, yo sigo siendo el mismo pinche desmadre Vivo como quiero, salvado del cerebro, es que necesito darle la Mary G. cambiar de nada digo bien loco zapado del cerebro ya yeah. ya de maje, nunca cambiaré, en lo mío seguiré, nunca me detende, está conecta, la va a romper, voy a soñar En mi meta, si tienes lo que quiera, para mí es la neta 818 en la calle, no respetan y no pienso cambiar así de carnal, estamos rezumbando ya Este rapero mexicano la va a zumbar A ah, de pinche años de pinche juego yo no soy un culero, yo soy el pinche Reus ah, Esto lo termino en la pinche base Base en la pinche calle Backe hey, hey, No cambiaré, no pienso cambiar en el juego Aquí seguiré, ne, eh, aquí seguiré Uy, ne, yo no voy a cambiar, yo soy el Reuser R. U. R. Los de Leca Yo, Sample. Yo. Yo.